De nuevo, muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí. Eh, este, para dar una pequeña introducción, este es el segundo seminario de tesis, tanto de Oscar como de Mildred. Eh, hace ya un, unas cuantas semanas vimos una, un primer seminario en donde dieron una introducción acerca de lo que, de lo que están haciendo, del por qué. Y, y hoy es más acerca del, del qué, en términos más prácticos, el cómo y de algunos resultados preliminares, sobre todo desde el, el punto de vista de la validación, de que lo que están haciendo eh, arroja algo, algo que tiene sentido, algo que, que va acorde con lo que se espera. ¿no? Y, y si tengo entendido, después finalmente pues, tendremos un, una defensa de tesis. Entonces este es el segundo seminario. Eh, no sé si los chicos van a quizás introducir un poquito lo que hicieron, pero les recuerdo que quedamos en que tenían algo así como 30, 35 minutos cada uno de ustedes. Eh, y bueno, el que esté muy ávido de, de querer ver la primera presentación, se las puedo compartir, que la tenemos en YouTube también, así como vamos a tener esta de acá. Entonces, Mildred, cuando, cuando tú quieras, ponlo en modo presentación y comienza. Por favor. Ok. <coughs> ¿Ven todos bien aquí, sí? Sí. Ok. okay. okay. buenas tardes. Eh, mi proyecto de tesis es la reproducción computacional optimización y discusión del análisis del experimento ATLAS sobre la producción de ZZ en colisiones protón-protón a una energía de centro de masa de 13 teraelectronvolt usando datos abiertos. En, en, se va a hacer un resumen sobre lo que se habló en el primer seminario, sobre la revisión sobre la física que respalda la investigación del divosón ZZ, una explicación del instrumento de medición y la descripción de los datos y herramientas computacionales. Para esta segunda presentación eh, se hablará sobre la descripción del análisis computacional de la producción del dibujo ZZ en el canal de desintegración led y una discusión de los resultados obtenidos en la reproducción del análisis computacional. Eh, en esta slide eh, se muestra la estructura de este segundo seminario, como habíamos mencionado de una forma más, más general en la slide anterior, donde se explica en, en qué consiste la reproducibilidad científica, por qué es necesaria en ciencia y cómo podemos hacer ciencia reproducible. Presentamos una serie de, de recomendaciones, herramientas para el manejo y análisis de datos, control de versiones de archivos, organización de ficheros y manejo de programas informáticos que nos van a permitir el, el, el desarrollo de, de flujos de trabajo reproducibles en ciencia. Luego continuamos con la documentación eh, de los datos que Atlas publicó en el 2016, el marco de análisis y algunas herramientas que se van a utilizar. Eh, los objetivos general y específico, que se van a mencionar eh, después, algunos criterios de selección uh, y reproducibilidad, la descripción del análisis computacional de la producción del divosón ZZ en el canal de desintegración por LED, y por último los resultados. Mildred, al menos yo perdí el audio. Se caracteriza por, sí. por seguir unas pautas metodológicas. Mildred, te perdimos por 10 segundos. La presentación rigurosa de hipótesis con evidencias empíricas y el escrutinio público de los resultados contribuyen a garantizar que las conclusiones. Perdón, ¿me escuchan? Sí, si quieres, pues regresar, regresar una y terminar. O sea, no te preocupes, te perdimos por 10 segundos, 15. Quizás puedas okay. dar la transición de, esa, de la slide anterior a esta para que. Oh, eh... Ok, este, no sé si escucharon la parte del contenido de, de, de, de lo que voy a hablar. Eh, creo que, que bien, el, el último puntito de resultados preliminares quizás quedó vacío. Ok, eh, no, que se va a hacer, mm, o sea, que se va a mencionar a los resultados preliminares de, de dicha reproducción, ¿sí? Entonces comenzamos con la, con la reproducibilidad científica, que está de primero en nuestra tabla de contenido, y eh, como estábamos mencionando anteriormente, la ciencia se caracteriza por seguir una, unas pautas metodológicas que garantizan su validez epistemológica y la confrontación rigurosa de hipótesis con evidencia empírica y el escrutinio público de los resultados, contribuyen a, a, a garantizar que las conclusiones sean ciertas. Entonces, es por ello que los artículos científicos tienen una sección de métodos explicando los pasos seguidos en la recolección, y análisis de datos. Entonces, toda esta información eh, resulta crucial para examinar la veracidad y, y robustez de las conclusiones del artículo, así como para permitir futuras repeticiones de estudio por otros autores. ¿sí? Entonces, un estudio científico es reproducible si el texto del artículo viene acompañado de código, ¿sí? que es el texto interpretado por, por un ordenador que permite recrear exactamente a partir de los datos originales todos los resultados y figuras incluidos en ese artículo. Como se puede observar en esta figura, la reproducibilidad se relaciona principalmente con la transparencia, la trazabilidad y completitud del protocolo seguido para llegar a unos resultados concretos a partir de un, de un conjunto de datos determinados. Entonces, eh, la reproducibilidad va desde trabajos que son totalmente irreproducibles, o sea, que contienen textos, tablas y figuras finales, a estudios perfectamente reproducibles, eh, donde la integración de documentación, texto, código, control de versiones y datos, permiten regenerar fácilmente el resultado final a partir de los datos originales. Y esto es sumamente importante para nuestro proyecto de tesis. Muy importante tenerlo bastante claro. Eh, algunos beneficios de la ciencia reproducible es la utilización de códigos, permite la automatización ¿sí? de, de, de ejecución de tareas repetitivas sin esfuerzo, es eh, fácil corregir y generar resultados, tablas y figuras, hay una reducción drástica del riesgo de errores, los flujos de trabajo reproducibles facilitan la colaboración, hay mayor facilidad para escribir artículos al tener registros exhaustivos de todo el proceso del análisis, la publicación del código ayuda a detectar errores antes de la publicación definitiva, facilita el proceso de revisión, eh, la, facilita la compresión del artículo y evita malas interpretaciones. Además que la reproducibilidad es un sello de calidad y aumenta la probabilidad de aceptación, eh, aumenta el impacto de las publicaciones y bueno, ahorra tiempo y energía. Aquí se ve, eh, tenemos la imagen de un proceso reproducible. En esta figura se muestra un esquema de un flujo de trabajo reproducible. En primer lugar, tenemos los datos que se recogen según un protocolo bien diseñado, se documentan con metadatos, se someten a un control de calidad y se almacenan en un repositorio de datos en la nube. Después procedemos a lo que es la parte del análisis, ¿sí? eh, siempre utilizando script para manipular esos datos y creando funciones que se puedan almacenar en, en paquetes. El análisis propiamente dicho sería mediante, eh, mediante documentos de en, en Jupyter Notebook, que integran texto, código, resultados, tablas y figuras. Y estos documentos pueden convertirse fácilmente en presentaciones, páginas web o artículos científicos eh, que, que sean plenamente reproducibles. Entonces, las herramientas más interactivas para reproducir análisis es el Jupyter Notebook, que también es conocido como cuaderno computacional y es de código abierto. Se usa para combinar código de software, eh, resultados computacionales, texto aplicativo y recursos multimedia en un, en un solo documento. Esto, los usos incluyen limpieza y transformación de datos, simulación numérica, modelado estadístico, visualización de datos, aprendizaje automático y muchas mucha más. Entonces, así como el manejo de root, que es un marco para el procesamiento de datos y está escrito en C++. Por otro lado, eh, eh, tenemos la interfaz de Swan que está construida sobre Jupyter, lo que permite escribir y ejecutar eh, cuadernos utilizando solo el navegador web. Y esto es una herramienta muy poderosa. En, en Swan podemos crear cuadernos en lenguajes diferentes, como Python, C, -M -M R, entre otros. Otro es GitHub, el cual es un sitio web y es un servicio en la nube que ayuda a los desarrolladores a almacenar y administrar su código en repositorios. Eh, continuamos con la documentación eh, de los datos que Atlas publicó en 2016. En esta slide se muestra la página oficial de Atlas Open Data y veamos lo que contiene dicha página. ¿sí? Vamos aquí a las etiquetas. Como podemos ver, tenemos la documentación del conjunto de datos abiertos de, 8, de Atlas de 8 teraelectrón voltios. Además de un conjunto de datos reales y simulados, tenemos los objetivos que tiene Atlas Open Data con la publicación de estos datos abiertos para análisis físicos y ofrece algunas aplicaciones web para explorar datos reales y simulados en física de altas energías y ah, también tenemos aquí la, la documentación del conjunto de datos abiertos de ATLAS de 13 tera y otras etiquetas eh, que serán mencionadas en la siguiente slide. Entonces nos interesa la documentación del conjunto de datos abiertos de ATLAS de 13 tera sí y entramos allí. Entonces, eh, la colaboración de Atlas publicó un nuevo conjunto de datos de colisión de PP al público, que están alojados en los portales en línea que vimos anteriormente. Estos han sido recolectados por el detector Atlas en el LHC, a una energía de 13 electronvoltios durante el año 2016, y corresponden a una luminosidad integrada de Infantuar a la menos 1. Es una, la primera publicación de muestra de datos de colisión PP registrada a esa energía, liberada por un experimento del LHC. Los datos de colisión de PP están acompañados por un conjunto de muestras simuladas de Monte Carlo que describen varios procesos que se utilizan para modelar las distribuciones esperadas de diferentes señales y eventos de fondo. También se presentan 12 ejemplos de análisis de física inspirados en los resultados publicados de la colaboración de Atlas para demostrar la amplia gama de escenarios de estado final proporcionados dentro de Atlas Open Data un conjunto de datos acompañados de eventos simulados que describen tanto varios procesos del modelo estándar como la producción hipotética de señales más allá del modelo estándar. ¿Perdón? Y algunas eh, herramientas. ¿sí? Entonces, eh, en, esta, en, esta, en esta slide mostramos la página oficial de la documentación del conjunto de datos abiertos, además del documento principal aprobado por ATLAS que pretende ser una guía sobre el sobre el contenido de las propiedades, las capacidades y las limitaciones de los, de los datos, y el, el cual se encuentra en este link que está dentro de la misma página oficial. En, en esta figura se muestra el contenido del documento principal, el cual contiene 12 ejemplos de análisis físico, y en nuestro caso es la producción de ZZ divozón, ¿sí? en eh, cuyo estado final son cuatro lectores. La página oficial que mencionamos anteriormente, eh, encontramos eh, una descripción del experimento ATLAS, eh, una descripción sobre el conjunto de datos abiertos de energía de 13 tera electronvoltios, toda la información detallada sobre, sobre las muestras de simulación y datos de la colisión. Tenemos los dos ejemplos de análisis de física, además de una discusión eh, de los marcos de análisis disponibles y código atrasados, los cuadernos de Júpiter, sobre, sobre la descripción del análisis de datos que se realizará directamente en un navegador web mediante la integración del marco de root. También tenemos las máquinas virtuales, una descripción de la máquina virtual eh, que contiene toda la información necesaria para realizar ese, ese análisis. Y por último tenemos una introducción a la, a la visualización de los datos eh, de los datos abiertos a 13 tera electronvoltios mediante histogramas en línea basados en, en la web tenemos los objetivos entonces como objetivo general eh, generar una reproducción computacional optimización y discusión del análisis del experimento atlas sobre la producción de ZZ en colisiones protón-protón a una energía de 13 teravoltios usando datos abiertos, como objetivo primer objetivo específico analizar esa reproducción computacional utilizando Jupyter Notebook con kernel eh, RUT C++ eh, segundo objetivo específico discutir los resultados obtenidos de la reproducción computacional usando Jupyter Notebook con el kernel C++ para la producción de ZZ y como tercer objetivo eh, específico optimizar los resultados obtenidos de, de la reproducción computacional. Entonces, los criterios de, de reproducibilidad que estamos, eh, mencionamos en la tabla de contenidos. Entonces, eh, para que un estudio sea reproducible, eh, debemos seguir una serie de criterios, ¿sí? una serie de pasos, comenzando por el proceso de recolección y manejo de datos, ya, <coughs> ya que cualquier error en esta primera etapa se va a propagar hasta, hasta los resultados finales. Entonces, por tanto, es muy importante garantizar la calidad de ese proceso. Entonces, las muestras publicadas se proporcionan en un formato de datos que está simplificado, lo que reduce el contenido de, de, de información del formato de análisis de datos original utilizado dentro de la colaboración ATLAS. El formato resultante es una, es una tupla de root con más de 80 ramas. Entonces, varios objetos físicos reconstruidos como los electrones y mones para nuestro análisis están en contenidos entre los datos abiertos de ATLAS. Y sus requisitos de preselección se detallan en, la, en las tablas que, que están en el anexo pues, de esta presentación. Eh, además de varios criterios de calidad de los datos, eh, garantizan que el detector funcione correctamente y los eventos se rechazan si, si contienen chorros reconstruidos asociados con depósitos de, de energía que puedan surgir de problemas de, de hardware, eventos de agua o lluvias de rayos cósmicos incluso. Entonces, en esta slide se muestra un filtro simplificado donde descargar las muestras. Entonces se puede filtrar eh, por colección, si se registran datos o simulación de Monte Carlo, y algunas categorías físicas. Entonces, como se puede ver en esta figura, tenemos varias colecciones de datos, pero solo dos de ellas nos interesan, que son los eventos seleccionados con al menos dos lectones, electronomón, -um y los eventos seleccionados con cuatro lectones, eh, electronomón. -um en esta, en esta imagen eh, se muestran los datos que vamos a editar para nuestro análisis. Entonces tenemos la data y la simulación de, de Monte Carlo. Eh, nuestro análisis está basado en el, en el siguiente paper. Además tenemos una serie de criterios de de selección, para el caso de la producción del dibosón ZZ, cuyo estado final son cuatro electrones, entonces los eventos candidatos deben tener exactamente cuatro electrones, con un PT mayor a 20 giga electron voltio, que formen dos pares eh, de electrones del mismo sabor y con carga opuesta. Esto da lugar a tres canales de desintegración, que son eh, electrón-positrón-electrón-positrón, mona-timón-mona-timón-mona-timón, y eh, positrón-electrón-mona-timón. Cada, cada par de, de electrones debe tener una masa invariante dentro de un rango de 66 116 giga electron volt. Además, de, se producen varios plots para su posterior análisis. Entonces, mantener un, un, un sistema consistente de organizar todos los archivos relacionados con un, pro, con, un, con un proyecto es otro punto importante para garantizar su reproducibilidad. Entonces, cuando no se tiene ningún criterio, los archivos se acumulan desordenadamente. Entonces, resulta difícil de manejar los distintos componentes del proyecto, bien sea datos, código, figuras, textos, entre otros. Entonces, eso no solo dificulta la comprensión, perdón, la comprensión y reutilización en el futuro, sino que también favorece eh, la aparición de errores que son incontrolados. Entonces, hay muchas maneras de organizar un proyecto. Pero existen algunos unos principios básicos que se deben tomar en cuenta que son, eh, todos los ficheros relacionados con el proyecto deben estar dentro del mismo directorio, es un momento importante. Eh, también existen subdirectorios independientes para los datos, códigos, figuras resultantes y manuscritos. Otro punto es que las funciones se definen en ficheros independientes del código que ejecuta el análisis. Y por último, en el directorio raíz, eh, nosotros encontramos un fichero llamado readme que describe el proyecto y sus componentes. Entonces, teniendo todo esto en mente, eh, ve veamos la estructura que tiene nuestro fichero para el análisis de datos de, de la producción de ZZ de ilusión en el marco de C. Entonces, este marco consta de dos partes principales: eh, lo que es análisis y plotting. En ¿sí? la parte de análisis, eh, en el cual se realiza la selección del objeto particular y almacena los histogramas de salida. Por otro lado, el directorio de plotting, ¿sí? en el cual se realizan los gráficos finales de datos y predicción. Entonces, en el directorio de análisis, nosotros tenemos aquí, eh, de, se encuentran los, de las, 12, las 12 subcarpetas correspondientes a los dos ejemplos del análisis de física que se mencionan en el paper original, pero en nuestro caso de interés es el, es el ZZ de bosón análisis. Entonces, y esto es para, lo, para los otros análisis. Cada subcarpeta de análisis contiene los siguientes archivos, ¿sí? Entonces, comenzando por el código principal del análisis, que es el zz-análisis.c, en el cual se realiza toda la selección y se almacenan los histogramas de salida. Eh, también tenemos el encabezado principal del análisis, que es zz-análisis.h, en donde se definen los histogramas y se da acceso a las variables almacenadas en las muestras de, de entrada. Eh, también tenemos el encabezado de los histogramas, zz diboson punto instagramh en el cual se definen los nombres del histograma de salida. El código de control principal del análisis, el main análisis que controla qué muestras de entrada se van a utilizar y su ubicación. Y esta es la más importante de todas. Eh, además, esta carpeta se crea. Se, se crea ese directorio, el opus ZZ de bozón análisis, donde se van a almacenar, eh, como tal, la salida del código de dicho análisis. Por último, encontramos aquí el, el, un script bash, que, que es run.ch, ejecutado a través de un shell de Linux, el cual, el cual ejecuta el análisis de una forma interactiva. Eh, en la parte de plotting, eh, encontramos los siguientes archivos, comenzando por el directorio auxiliar, e input Files, archivo de entrada. Dentro de él se encuentra el archivo de control con nombres. Aquí no lo coloqué, pero se encuentran los archivos con nombre Files eh, cuyas muestras de entradas eh, exactamente se utilizarán para ese análisis en particular, su sección transversal y su suma de peso. También encontramos el directorio de ayuda, List listos. Dentro de él se encuentran los nombres de los histogramas para cada uno de los análisis a estudiar. Para nuestro caso es este que tenemos aquí y para los demás es esta otra extensión. Por otro lado, creamos el directorio Instagram, el cual contendrá los gráficos de salida. Tenemos el código principal de trazado eh, que controla automáticamente qué hacer para cada uno de los 12 ejemplos de análisis físicos. El encabezado principal, que es donde define todas las piezas necesarias para ese código trazado y encontramos otro, bash, otro script bash que ayuda a ejecutar ese código trazado de forma interactiva. Y esto es una secuencia de pasos dentro del terminal de Linux, en donde podemos correr todo esto, el análisis del código trazado de una manera interactiva a través de estos archivos. No sé si me están escuchando. Sí, me Ok, este, aquí en esta, seguimos sí. aquí en esta parte. Eh, vamos a ver lo que es la... Como vemos, o sea, como vemos en esta figura eh, encontramos la estructura del, del fichero de nuestro repositorio eh, GitHub, ¿sí? Entonces, como vimos anteriormente tenemos análisis, tenemos plotting tenemos readme y tenemos el, el web well, ¿sí? eh, dentro de nuestra carpeta de análisis se creó el notebook, el, el, perdón, el notebook donde se hizo la reproducción del análisis a estudiar que, que, que es este que está aquí entonces, teniendo en cuenta, entramos allí, ¿sí? a eso y haremos entonces la descripción del análisis computacional para la producción del dibujo en ZZ. Entonces, en esta en esta slide tenemos el esquema para la reproducción del análisis del experimento Atlas sobre la producción de ZZ en utilizando Jupyter Notebook con el kernel Ruse++ en el canal de desintegración forlet. Entonces, como se, se observó en la estructura del fichero Comenzamos creando los directorios de output, ZZ de análisis en Instagram, ¿sí? eh, que son los que almacenan la salida del código de dicho análisis y los gráficos de salida. Entonces, entramos allí a ese welcome. Eh, la creación de esos directorios se encuentra dentro del bash script, eh, perdón, dentro del bash script, welcome.ch, el cual se puede ejecutar a través de una shell de linux de forma interactiva, como se mencionó anteriormente. Pero en nuestro caso, eh, si vamos a nuestro notebook, eh, como se mencionó anteriormente, la reproducibilidad va desde trabajo que son totalmente irreproducibles a estudios perfectamente reproducibles, en el cual se integran todos esos directorios eh, que están en nuestra estructura del fichero, como la documentación, el texto, el control, la control de versiones, los datos permiten esa generación eh, de los resultados finales a partir de los datos originales. Entonces, para la reproducción del análisis utilizando Jupyter, Notebook con el kernel, root, C++, se cargan primero las librerías necesarias y se crean estos directorios que se encuentran en el script bash de welcome.ch, que es lo que tenemos aquí. ¿sí? Dentro de nuestro notebook podemos ver eso una vez una vez creado esto llamamos las cabeceras zz_analysis.h y zz_analysis_instogram.h en el código principal del análisis eh, cuyas cuyas cabeceras de cuyas cuyas cabeceras definen los histogramas de acceso a las variables almacenadas en la muestra de entrada y el nombre de los histogramas de salida luego se llama a, a root que fue el que analizó todas las muestras de entrada que están definidas en el main que está aquí abajo y así se llena y se llena ese, ese directorio de opus, zz y son análisis. Entonces, para ejecutar eh, el análisis mencionado de una forma interactiva dentro de nuestro notebook, se usó la función system, que se encuentra dentro de la librería setlib, que está definida anteriormente, eh, cuya función se utiliza para ejecutar comandos de shell desde el proceso de llamada. Entonces, se, se usó ese comando system, run.ch, que él va a escribir, que llama la data que se va a utilizar y, y mediante se analiza se analiza todas esas muestras. Entonces, para que esto se ejecutara de manera correcta dentro del notebook, se hizo una adaptación al script al base de Run el cual se seleccionó cuando uno entra allí, uno se da cuenta de que, de, de elegir qué data uno... Qué, qué data es la que, con la que uno quiere trabajar. En nuestro caso, elegimos toda la data, tanto real como la de Monte Carlos. Pero se puede elegir entre solamente data o, o Monte Carlos. Entonces, eh, eh, por otro lado, eh, se llamó la cabecera de plotting, ¿sí? punto H, en el código principal de trazado, en donde se definieron las piezas necesarias para el trazado. Eh, se ubicó, luego se ubicó el output ZZ de un Analysis y se llamó a root, ¿sí? eso a través de Plotment. se llamó a root para que comenzara el, el trazado. Entonces, vemos esto en nuestro notebook, ¿sí? por último se ejecutó el, el systemplotmet.ch en el cual también se hizo una adaptación dentro de este bash, ¿sí? dentro de este script bash para ubicar el directorio de, de output, en donde se almacenó la salida del código de ese análisis, en el cual se llamó a root y se comenzó el trazado cuyo gráfico de salida se almacenaron dentro del directorio Instaurance. Por eso es muy importante este, la creación de estas carpetas. Entonces veamos, veamos los gráficos de salida, la reproducción. Eh, tenemos aquí unos resultados preliminares, vemos la figura 20, eh, la comparación entre los datos y la predicción de Monte Carlo para varias distribuciones en la selección eh, de la encarada desintegración Forlet, en donde se muestran las distribuciones de pseudo rapidez, ángulo asimutal, eh, momento transversal y energía de los cuatro electrones eh, eh, seleccionados, la distribución de las masas invariantes del primero y segundo bosón Z, bosón eh, Z candidatos reconstruidos, y momento transversal y rapidez del sistema como tal, de los cuatro electrones en eventos seleccionados. Entonces los puntos representan eh, datos experimentales, los histogramas llenos muestran la predicción de diferentes simulaciones de Monte Carlos. Entonces, todas estas contribuciones eh, se apilan. Pues. La incertidumbre estadística está representada por las barras de error en los puntos de datos. El último contenedor de todas esas figuras contiene los desbordamientos, eh, los paneles inferiores eh, muestran la relación entre los puntos de datos y la, y la simulación. Entonces, veamos esto más, más de cerca, resultados preliminares. Tenemos aquí, no sé si puedo, voy a pasar esto hacia arriba. En, principio allí. Eh, en la figura 21A tenemos la comparación entre los datos de la proyección de Monte Carlo obtenidos la, de la reproducción del marco de análisis en cada vez de caimiento for LED. Tenemos el ángulo asimutal, la pseudo rapidez de cada lectón seleccionado. Entonces, en esta figura eh, se puede notar que no hay una dirección preferencial en lo, que, en lo que van a salir esos lectones. Pueden suceder los eventos a cualquier ángulo asimutal. Luego, en la figura 21B, eh, se muestra la -rapidez, esta, cuya forma se debe a que los procesos duros o sea los productos de las colisiones PP van a aparecer de forma más frecuente eh, ortogonales a la dirección de la colisión entonces por eso ese pico en, en cero en la figura en la figura 22A eh, tenemos el momento transverso de cada uno de los lectones en el cual la gráfica tiene esta forma debido a la selección de eventos que se hizo cuando exigimos PT mayor a 20 gigaelectrón voltio para los lectones. Por eso es que no comienza a ser como tal, sino a partir de los 20 gigaelectrón voltio. Entonces, eh, por otro lado, en la figura 22B observamos el plot de la energía, que está altamente correlacionada con el, con el momento, y se observa que la caída a baja energía se debe a la selección en PT, que se, que, que en el cual se pide electrones, con PT mayoramente llega volt Entonces, hablamos de cada electrón individualmente, pero realmente queremos identificar cuál es el par que viene de cada, de cada Z. Entonces, para ello, eh, se hizo pares en función de la masa invariante que se tiene. Entonces, en esta figura mmm, podemos ver las distribuciones de las masas invariantes de, lo, de los pares de bosones Z, el, el cual los datos concuerdan con la simulación entonces en la figura 23a se puede ver la distribución de la masa invariante del primer par en la cual esta distribución es así debido a que a que este par tiene el lector más energético entonces contribuirá más a la masa invariante que eh, el plot de la derecha que tiene el lector menos energético de esa forma sí que tiene eh, ok en esto en estos plots... sí el, como se mencionó anteriormente, esos puntos representan los datos experimentales y los histogramas rellenos muestran las predicciones de la señal de simulación. Como podemos ver, eh, la, que las contribuciones de fondos que son WW, WZ y otros son despreciables y no, no aparecen en los histogramas, ya que se ha procesado las muestras, tan, eh, o sea, se han procesado estas muestras y no han pasado debido a la selección de eventos que se hizo. Entonces otro punto a resaltar en Amoplon es el bin que aparece al final. Ya que cuando uno llena estos histogramas, eh, se define un rango, ¿verdad? Entonces, eh, ocurre que el contenido que supera nuestro rango, o sea, el que está más allá, eh, se almacena en el último bin, lo que se le dice overflow. Entonces, este último bin está sumando todos los bins que hay. Eh, por ejemplo, en este caso, de 600 hasta más infinito. Sí, en este caso. Perdón, Mil, eh, levanté la mano. Me disculpa un segundito. Ok. Hola, eh, quería saber, en estas, en estas gráficas tú tienes tu gráfica con tu histograma, tus colorcitos, los puntos experimentales, y luego tienes una gráfica abajo. Cuéntame qué es eso, esta que dice data. Es... Uh -huh. Ajá. Esta, esta gráfica es la gráfica respecto data predicción, ¿sí? O sea, qué tan, qué tan bien se, se ajustan los datos a la, a, la, a, la, a la predicción que yo hice. Entonces, esta línea, mientras estoy más cerca de esta línea, significa que... que que tengo, o sea, eh, ¿cómo se le dice eso? Eh, si estoy más cerca de esta línea, quiere decir que concuerda eh, mi, mi experimento con lo que yo tengo ¿Cómo simulado? calculan esos puntos? ¿Son exactamente qué? ¿Es la distancia? ¿Es la desviación? No, los los puntos de abajo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se calculan estos puntitos a partir de la, de la gráfica de, de arriba? Ok, eso sí. O sea, ¿Te lo da Ajá. el programa así? Y, y pero que es, es una desviación? es eh, una media que, que es sí o sea real? realmente, ajá, realmente o sea después de que yo perdón después de que yo hago mi reproducción yo obtengo estos estos plots como tal sí o sea estos resultados ya entonces eh, el, el o sea de probabilidad pues de, de qué tanto eh, yo el, se ajusta la data a la predicción como tal Sí, ok, podemos dejarlo uh -huh. para después. Quería saber exactamente qué medida, eh, qué medida estadística estás usando, cuál, ah, okay. cómo se calcula eso. Pero okay. bueno, si quieres lo hacemos a la hora de las preguntas. Para ok, ok. Eh, okay entonces, eh, eh, aquí estaba con la parte del lineado aquí al final. Eh, la, forma, o sea, la, la forma que tiene esta distribución de, de la masa invariante... Eh, es asimétrica, ¿sí? O sea, se puede ver que es asimétrica y es debido nuevamente a la selección de eventos. Entonces, por otro lado, eh, nosotros sabemos que cada bosón Z tiene una masa invariante de, de 90 giga voltios Y como podemos notar en la figura, eh, bueno, podemos notar en esta figura, el histograma no comienza en cero, ¿sí? Como tal, sino en, en 180 giga Y esto es debido al límite cinemático. Entonces, en la figura 24A se muestra que la mayoría de los eventos con cuatro lectones tienen un bus pequeño y luego se va viendo cada vez una, una menor sección eficaz para los eventos que salen con mayor momento transverso. Entonces, eso quiere decir que la mayoría de los pares de buzones Z se generan con eh, poco momento transverso. En esta figura se muestra lo que es la masa invariante del sistema de cuatro lectones en eventos seleccionados, eh, los puntos representan los datos experimentales. Eh, nuevamente, los histogramas rellenos muestran la predicción de la señal de la simulación. Y aquí está este, esta figura, viene del paper original de, del caso de nuestro estudio, ¿sí? donde vemos que eh, la mayor contribución está en, en, en cuar-anticuar y no en glon, glon Y eso es debido a, la, a que la producción de, de bosones Z en función... En fusión de glones, es un proceso de un orden superior en teoría de perturbaciones. Por eso la poca contribución aquí que hay. Y esto, este punto que está aquí se debe a, primero, lo límites límite cinemático y efectos también de eh, resolución del detector. Entonces, se hizo, en resu el resumen de, de, de lo que hablamos, eh, se hizo una descripción del análisis computacional de la producción del ZZ, y una discusión de, esos result de los resultados obtenidos en la, en la reproducción del análisis computacional. Las referencias. Y eh, algunas tablas de, de anexo. Gracias. Muchas, muchas gracias, Mildred. Eh... No sé si querían hacer una pregunta ahora o pasamos a Oscar y, y sí. yo creo que puedo hacer Paso. la pregunta más tarde como habías planeado tú. Gracias, Pero profesor. Más Dale. Eh, bueno, Oscar, por favor. Perfecto, voy. Eh, Será que ah, por favor? Listo. Ok, voy. <coughs> eh, ya se puede observar. Sí. Nos tenemos frente bien. Eh, bien. buenas tardes eh, primero quiero expresar mi gratitud por su tiempo y compromiso en este esfuerzo que estamos realizando eh, mi nombre es Oscar Alejandro Estudenfavon eh, no, no me han conocido eh, y les voy a hablar sobre mi eh, seminario de tesis el cual viene titulada eh, propuesta de optimización el análisis computacional de luzón de Higgs, en el canal de caimiento de dos bosones Z, que caen a cuatro electrones con energías de centro de masa de 13 voltios utilizando datos abiertos de eh, ¿Qué desarrollo bajo la supervisión del doctor Arturo Sánchez Pineda y el profesor Alberto Patiño? Bien, eh, recordando un poco, en el primer seminario se hizo una breve previsión eh, de las bases teóricas que sustentan la investigación eh, haciendo eh, eh, énfasis en el decadimiento en estudio el bosón de, de Higgs que descarga de dos Z y estos a cuatro lectores luego se hizo una descripción del instrumento de emisión, esto es el instrumento Atlas eh, de cual se obtuvieron los datos en el año 2016 durante la, la segunda corrida del LSC eh, luego se hizo una descripción breve de los datos y herramientas computacionales eh, que, su, que nos permitieron la realización de, este, de esta investigación. Bien, el, el contenido eh, de, de este segundo seminario eh, se basa en dar... Eh, a ver, primero empecemos tratando de responder a, a las preguntas de... Eh, de qué sustentó eh, o cuál es, eh, ajá, qué sustenta o, y co, eh, qué herramientas fueron las que eh, permitieron el desarrollo del análisis. Para esto hablamos del llamado eh, 13 terelectronvoltios Atlas -open Luego se hace una eh, descripción del análisis computacional del buzón de Hit en el canal de decaimiento en estudio, dando eh, atención a, digamos, a los criterios de selección a los cuales eh, se obtienen estos eh, decaimientos de estado final de cuatro lectores Luego se, uh, se explicará, sobre la, o, o hablaremos un poco sobre la reproducción del análisis computacional en, del bosón de Higgs en Jupyter Note ¿Cómo se planteó la solución a, a, a esta reproducción eh, en Júpiter respecto al marco de análisis de A. Posteriormente eh, se discutirán los resultados de, eh, se discutirán algunos de los resultados eh, preliminares dada la reproducción en Júpiter. esto comprende tanto observables como la más invariante representada en histogramas. Bien. Eh, pero antes eh, hablemos un poco sobre los objetivos del investigación. El objetivo general es proponer una optimización del análisis computacional del bosón de Higgs en el canal de decaimiento del de Higgs a dos bosones Z y estos a cuatro electrones. Eh, a energías de 13 voltios utilizando los datos de ATLAS Open Data en Jupyter Notebook o Núcleo Root. Para esto se requirió de la reproducción del análisis computacional del bosón de Higgs en, en Jupyter Notebook con núcleo root C++. Eh, y posteriormente se, eh, requiere, se requirió eh, la discusión de los resultados obtenidos en la reproducción de los Jupyter Notebook para eh, posteriormente eh, eh, proponer una optimización al análisis computacional eh, eh, basado en esa discusión de los resultados obtenidos entre el marco de análisis o el análisis computacional de ATLAS y la reproducción. Entonces, ¿en qué está motivada la investigación? ¿Cuál es su precedente? Entonces acá la respuesta sería el paquete, todo lo que comprende 13 de 3 electron ATLAS Open Data. Esto engloba conjuntos de datos, análisis computacional, documentación y herramientas computacionales en donde eh, estos tienen, digamos, ordenado para permitir eh, lo que engloba, eh, lo que representa reproduci reproducibilidad científica y, eh, y todo lo que eh, comprende esto. Entonces, el conjunto de datos eh, es preseleccionado por la colaboración de Atlas donde eh, se, para poder facilitar eh, el... El tiempo de cómo eh, reducirlo en lo, en lo mayor posible, además de permitir eh, eh, generar colecciones de estado final. Estas colecciones están compuestas tanto de datos como de simulaciones Monte Carlo. Los datos eh, fueron eh, tomados en el año 2016, como ya mencioné, y a energías de 13 electronvoltios a luz y no se da integrada de 10 en la menos 1. Las simulaciones en Monte Carlo Aló, aló. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí, lo escucho. Entonces se si nos perdió, fue Oscar. Vamos a esperar un poquito. Oscar, si nos escuchas, no te estamos escuchando. Vamos a ver si está por aquí. Quizás perdió la conexión y va a ir bien. Sí, ya lo va ya lo a llamar. De un chance. Ok, disculpen, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Oscar, sí te escuchamos. Perfecto, disculpen, hay eh, otro problema de, de conexión. Eh, eh, disculpe, ¿por dónde? Disculpen, ¿por dónde iba? Eh, hasta, ¿O hasta dónde me escucharon? Disculpen. Sí, es una... estabas en las láminas 5, pero eh, estabas comenzando cuando, cuando se te empezó a perder la voz, digamos así. Oh, oh, ok, pero bueno. Igual no te quedes mucho por acá, pero. Ok. okay. Eh, bien, ya comenté sobre los datos, sobre sí. las simulaciones Monte Carlos. Vienen organizadas por tuplas de root, eh, con ramas, con aproximadamente 80 ramas. Esta, eh, de esto daré una breve descripción más adelante. Eh, respecto al análisis computacional, eh, son análisis físicos de alta energía, baja, eh, de alta estadística, baja estadística, eh, sobre el bosón de Higgs dentro del modelo estándar, eh, la física más allá del modelo estándar, donde eh, centramos atención en, en, en, en los. Bien, está hablando sobre la documentación, eh, está basada en los papers ofi oficiales públicos de la, de la colaboración de Atlas, los cuales sirvieron para la construcción de las notas públicas y eh, la web de Atlas Open Data para los 13 terawoltios, eh, eh, do eh, la documentación de los 13 voltios. En cuanto a la herramienta computacional, esta está compuesta de rootboots como también la máquina virtual. Eh, centraremos atención en la máquina virtual porque es la herramienta con la cual se realizó la reproducción, el, el estudio y lectura de los códigos de análisis computacional. Siguiente slide, por favor. Bien, el, en cuanto al conjunto de datos, eh, señalé que se fueron separadas por colecciones de, de, de datos, de, co, por colecciones. Estas colecciones eh, son eh, para el, el estudio, eh, comprenden eh, cuatro leptones. Eh, eh, al menos cuatro leptones en el estado final y dos leptones, al menos dos leptones en el estado final estos eh, leptones son electrones o muones eh, como señalé eh, cada colección cuenta con datos y, y con datos y montecarlo eh, simulaciones montecarlo los datos pues están nombrados eh, como un dato data a, B, C, D, al igual que las simulaciones de Monte Carlos, están eh, identificadas, etiquetadas mediante eh, una numeración, eh, alguna numeración, además de, eh, además de permitir la identificación eh, eh, del, de, del decaimiento en la siguiente descripción. Esto es también importante señalar, de que el conjunto de los datos puede ser leído en línea o también pueden ser descargados en local para su... Eh, posterior lectura. Siguiente slide, por favor. Eh, en cuanto al análisis computacional, eh, tenemos eh, dos macros, el análisis y el plotting, el, los cuales, eh, en, en el cual el análisis se, hacen, lo, eh, se aplican los distintos criterios de selección eh, sobre el análisis y eh, eh, los distintos criterios de selección eh, sobre estos eventos eh, para obtener eh, los cuatro leptones en el estado finia, eh, final. Además, esto, eh, este análisis está compuesto de files, eh, los cuales eh, vienen representados por el main análisis. Ay, creo que lo cerró, disculpe, Arturo. Eh, vienen representados por el main análisis y el análisis.c, eh, donde el main análisis es, es el. el el código que me indica cuáles son los, el, el conjunto de datos que vamos a, a analizar. En cuanto al plotting, eh, este se encarga de la normalización y eh, de la normalización, toma de los, toma de los histogramas definidos para cada paquete de, de datos eh, y la fusión de ellos para obtener los histogramas de estado final. Esto, eh, a ver, esto para muchos resultaría eh, una caja negra, digamos, eh, porque en principio bastaría con solamente eh, eh, ejecutar los pasos indicados en la numeración para conseguir el análisis. Entonces, eh, eh, el enfoque de la, de la investigación y parte de la reproducción es eh, facilitar eh, este proceso y que la persona, el investigador, sea... Eh, eh, se empape de lo que está sucediendo a nivel de análisis eh, eh, computacional. Siguiente slide, por favor. Eh, en la documentación, como señalé, hay papers oficiales de la colaboración de ATLAS en los cuales está basada eh, la investigación. A la izquierda se identifica el paper oficial y a la derecha el, eh, eh, las notas públicas de ATLAS que eh, hacen una descripción detallada de los distintos ejemplos de análisis físico y entre ellos el análisis en estudio. Siguiente slide, por favor. Eh, y no puede faltar pues eh, la página de, de 13.3 voltios Atlas Open Data donde se encuentra toda la documentación que está en constante eh, actualización buscando cada vez más eh, eh, conseguir facilitar el, el esquema descrito el anteriormente. Siguiente slide, por favor. En cuanto a las herramientas eh, computacionales, y también más que esto, es eh, para finalizar esta idea, eh, el objetivo general, eh, de acuerdo con el objetivo general de, de los datos abiertos de ATLAS, para el conjunto de, de datos y herramientas computacionales, eh, la investigación propuesta contribuye en la producción de la herramienta de análisis y, y también proporcionar una optimización al ejemplo eh, del análisis en estudio eh, vía los, eh, la herramienta de software que es el Jupyter Notebook con un framework de análisis de, de más, más Siguiente slide, por favor. Eh, ahora hagamos una breve descripción del análisis computacional de los on the hits en, en, en el canal en estudio. Siguiente slide, por favor. Bien, el, el análisis bien estructurado, de, de, de, como se muestra en, en el histograma por él, eh, pasaré un poco rápido. Eh, como primer paso, eh, se hace la ejecución, eh, como, como señalé, eh, se encuentran dos macros, tanto el análisis como el graficado, eh, son eh, cosas separadas que pueden correrse en paralelo, eh, de hecho se pueden correr en paralelo o, o cada una por separado, pero lo importante acá es que eh, se hace... Una, la, la ejecución entre, mediante un bash, eh, lo que llaman eh, run.sh, el cual hace, eh, inicializa root, hace una corrida del de código principal del control de análisis o sea el código que me dice qué datos o conjunto de datos yo voy a analizar y también eh, se hace un llamado del código principal de análisis donde están todos los criterios de selección. Estos vienen conectados en... en, en en el marco de análisis por algo que, que le llaman process. Este se, se encarga de hacer las conexiones internas dentro del macro para poder que todo, eh, todo este esquema funcione. Entonces, el resultado obtenido de, de, de los datos, eh, del, o del paquete de datos tomado para analizar, es depositado en una carpeta llamada output eh, análisis Y esto se repite hasta eh, hacer el, eh, el análisis en todos, en todos los, los paquetes de datos. Luego, el macro de graficado toma estos... Toma estos eh, eh, archivos de la salida del análisis, los normaliza y crea, histogram, eh, crea los histogramas que posteriormente fusiona y se obtienen los histogramas finales del análisis computacional. Estos es representados en, en formato PNG, en PDF, incluso en archivos root. Siguiente slide, por favor. En cuanto a los criterios de selección, eh, esto se, eh, puede ser visto como eh, filtrados sobre filtrados de los eventos. Entonces, se debe satisfacer que haya eh, una activación, un trigger de, de solo un electrón o un solo muón. Luego eh, hay un... Eh, se identifican eh, y... A ver, se, se identifican los que tengan cuatro... Eh, eh, a ver, se identifican esos eh, leptones... Eh, por su PT, en su momento transverso, partiendo desde 7 giga en adelante y cada uno este, eh, se, eh, de acuerdo, cada uno respectivamente. Eh, los, luego, esa sele, eh, la selección anterior, eh, se toman los dos, dos leptones del mismo sabor y cargas opuestas. Esto es para formar lo que se le llama eh, candidatos a bosón de hits Luego, el, el par que se seleccionó, este se, se compara respecto a la masa eh, del bosón Z, que es aproximadamente eh, 91,2 gigaelectrón voltios, y eh, eh, eh, para el primer par más cercano, y luego se asigna para el segundo par más cercano. Eh, luego de tener to toda esta selección, se pueden aplicar eh, los... Eh, se pueden reportar y, y computar las distintas variables. Entonces, ejemplo de esto, son la masa del sistema de los pares de leptones, masa del sistema de cuatro leptones, la, raíz de, del, de, la rapidez del sistema de cuatro leptones, eh, entre otros más. Siguiente slide, por favor. Entonces, bueno, acá se ven eh, los histogramas eh, dados por... Eh, el análisis computacional de, de Atlas Open Data, en el, que, en el que discutiremos posteriormente. Siguiente slide, por favor. Eh, acá se muestra eh, un... Eh, digamos, acá... En primer plano se, se observan dos cosas. Primero contamos con, eh, cuento con, una, máquina, contamos con una máquina virtual, el eh, sistema operativo Ubuntu, que corre sobre, en mi caso, eh, sobre Windows. Allí se observa. Ahora, si nos vamos a la máquina virtual, observamos eh, a la izquierda cómo se observaría el código de Main análisis en el editor de texto de BIM. Y, y a la derecha, el caso para eh, puntos. Punto C. Siguiente slide, por favor. Eh, acá se observaría eh, la la corrida de ROM.sh eh, para el análisis. Siguiente slide, por favor. Como también el plot.me.sh eh, correspondiente al plotting. Siguiente slide, por favor. Entonces, ¿cuál? Fue mi, mi propuesta de reproducción en Jupyter Notebook respecto al análisis computacional de, de Atlas Open Data. Siguiente slide, por favor. Eh, vimos en el esquema anterior que los macros estaban compuestos de, de, de una diversa cantidad eh, una, eh, de diversos archivos. Eh, entonces. Bajo el enfoque de, de, de la, del que expuse de la reproducción, es buscar que el, el usuario se empape de, de, de este tipo de análisis, obtenga sus resultados, sepa qué es lo que sucede. Entonces, se, eh, se, eh, se, la palabra no es vaciarse en un solo notebook. Eh, fueron agregándose cada una de, de las herramientas del macro. Entonces eh, vemos que hubo un, un arreglo del ROM donde ya no se ejecuta root, porque en, en, en Jupyter Notebook ya tenemos el, el núcleo de root C++, luego eh, se hizo una inicialización de las variables de los histogramas, Esto, estas variables e histogramas eh, vienen dadas por las cabeceras del, del macro, entonces la, eh, luego se hace una definición de funciones que... que, que eh, siguen eh, los pasos de selección eh, de criterios de selección como también eh, eh, a, algunos detalles de forma eh, eh, entre el código luego se hace eh, eh, luego de, de definida estas funciones se va barriendo sobre los datos que, yo, que, que se quieren analizar esto se repite hasta que terminen estos. Entonces, ¿qué pasó con el proceso? Esa conexión que había entre los distintos macros, eh, entre, entre los distintos archivos del macro. Ese process eh, hubo que reformularlo y, y tratar de eh, eh, reescribir ese código eh, y tratar de que hubiera compatibilidad entre, entre esas funciones, las variables y, el, el y los datos que quería analizar. Entonces, allí fue una de las principales eh, dificultades que se vieron en el momento de la reproducción. Posteriormente, los códigos de salida, eh, lo, digo, los histogramas de salida para cada uno de esos paquetes de datos eh, analizados eh, fue, eh, son tomados y graficados también dentro de un Jupyter Notebook eh, para obtener los histogramas de, estado, de, de los estados finales siguiente slide por favor eh, así se vería la interfaz de Jupyter eh, de, de los Notebook de Jupyter eh, en donde hay una identificación en la esquina superior eh, izquierda, el nombre hay una barra de tareas donde se eh, se pide eh, a ver donde uno puede seleccionar la, las corridas específicas de las distintas casillas como también eh, se puede seleccionar eh, Markdown que es una manera de representar eh, o, eh, eh, la, informac eh, la información la eh, información documentar lo que anda sucediendo en los distintos las distintas casillas de, de análisis también se pueden colocar ecuaciones estas ecuaciones están basadas en, en, en cómo, pueden, cómo se pueden escribir en LaTeX eh, también hay eh, celdas para código eh, como eh, y para finalizar un indicador eh, allá arriba del de núcleo de eh, con el que se está trabajando root más siguiente slide por favor eh, eh, acá se muestra eh, una captura del código de plotting para los resultados, los histogramas finales, en que se ven algunos mensajes eh, mostrados a medida que se hace la ejecución y la construcción merge de los histogramas eh, obtenidos al, eh, eh, al final, eh, eh, finalmente. Eh, siguiente slide, por favor. Bien, entonces vamos a hacer una revisión, eh, una pequeña discusión de los resultados preliminares eh, obtenidos en la reproducción. Pero antes eh, quiero señalar de que estos resultados eh, son eh, completamente compatibles el análisis con, computacional de Atlas Open Data. Eh, o sea, los histogramas son iguales. Entonces, eh, siguiente slide, por favor. Eh, en cuanto al sistema de coordenadas de Atlas, esto es a modo, de, para recordar un poco, esto ya lo mencionamos en el seminario anterior, eh, sabemos que se cuenta con un ángulo azimutal que barre de 0 a 2 pi, un ángulo polar, eh, a ver, un, un ángulo azimutal phi eh, que barre entre 0 y 2 pi y un ángulo polar tita, el cual eh, no se emplea este ángulo polar, eh, ya que es, ya que no es invariante bajo aumentos a lo largo del eje Z, por lo tanto se usa la pseudo rapidez, que viene definida por la, la ecuación mostrada, que de una manera más intuitiva se puede ver en la figura 10. Entonces, eh, si nos fijamos, si nos fijamos a 90 grados en tita, vemos que la pseudo rapidez es cero y que cuando es cero el ángulo en tita o 180, esta, estas tienden a más infinito o menos infinito. También se pueden definir las distancias, eh, las distancias angulares, el momento transverso y la energía transversa. Siguiente slide, por favor. Entonces, eh, vemos a, a la izquierda, eh, o en general, la reproducción eh, del análisis computacional. Estos histogramas compara, eh, eh, comparan los datos y las predicciones de Monte Carlos. Entonces, a la izquierda se ve la, eh, la pseudo rapidez de los, de los leptones, en donde se observa entre menos 1 y 1 eh, eh, la mayor frecuencia de eventos. Eh, la mayor frecuencia de eventos. Eh, bien, eh, si vemos en la figura anterior, no, no hace falta echar hacia atrás, este, eh, para una pseudo rapidez cero, eh, resulta que el ángulo tita es perpendicular a la dirección del las Entonces allí vemos eh, los eventos eh, más frecuentes y más, eh, y más energéticos. Este, seguidamente está el ángulo azimutal. Este, este, la distribución de, de este histograma eh, eh, es uniforme. Esta barre desde menos pi a pi y vemos que no hay un, una dirección eh, de eh, o un un ángulo asimutal de preferencia para la, para la en detección de, de los leptones. Siguiente slide, por favor. Eh, en cuanto al momento un transverso, eh, vemos la mayor frecuencia a los 20 gigaelectronvoltios, eh, en donde vemos que la distribución eh, tiende o podría, podría ser representada por una distribución exponencial. Eh, una no, digamos, una nota de acuerdo al... A los, a los criterios de selección, se identifica que eh, o se tomaron eh, momentos transversos eh, mayores a 7 giga En este caso, bueno, acá se ve eh, la mayor ocurrencia a 20 giga pero pero bueno, resulta que, digamos, el bin es un poco ancho. En cuanto a la energía de los leptones, vemos la mayor frecuencia a los 50 giga y vemos que la distribución está sesgada a la derecha siguiente slide, por favor eh, bien, eh, en cuanto a la masa en, en estos histogramas vemos el, el, el par de leptones eh, de la selección de leptones para eh, candidatos a bosones Z reconstruidos, entonces vemos que en, en el gráfico de la izquierda a 90 92 gigaelectronvoltios eh, vemos un pico que que viene asociado, se dice que está asociado a, el, a un candidato de bosón Z. Y si miramos en, en, en el histograma de la izquierda, de, de la derecha, eh, vemos que sucede lo mismo. A una, a una, a un, a ver, a una masa de 90 voltios pero también vemos eh, en, en, para energías... Eh, para masas menores a 40 giga un, un, un, a, um, a ver, un mayor rastro de, de la simulación Monte Carlo del HIT y que hay una buena concordancia entre los datos y las simulaciones de Monte Carlo. Cabe destacar, eh, que, bueno, es un, es un detalle, eh, cabe destacar que ese, eh, para uno decir, bueno, hay una buena concordancia, este, podemos ver el grafiquito allá abajo. Eh, que, nos, que nos habla del cociente entre, la pre, eh, entre los datos y la predicción donde uno el valor 1 representa un, una eh, representa una buena concordancia entre la predicción y los datos eh, siguiente slide por favor en cuanto a ver, ahora sí ajá. En cuanto a la más invariante de los cuatro leptones en el estado final, bueno, se obtiene este histograma, en el cual se identifica eh, eh, a la a la izquierda, un pico asociado a la masa del bosón Z y también a 125 GHz, otro pico que se asocia a la masa del Higgs. Vemos una buena correspondencia, eh, dada la luminosidad integrada, este, eh, vemos una buena correspondencia entre los datos y las simulaciones de Monte Carlo. Para contrastar esto un poco a los eh, resultados obtenidos en el, eh, por la colaboración de Atlas, ve, eh, siguiente slide por favor. Vemos el histograma eh, para eh, los datos recolectados durante el 2015 y el 2018, donde la luminosidad integrada comprende 139 efectuales a la menos 1. Vemos que hay una mayor frecuencia de eventos, pero son más nítidos, este, tanto el fondo para ZZ, para el bosón Z, como también para el bosón de Higgs. Eh, bien, siguiente slide, por favor. Hemos visto durante este segundo seminario una descripción del análisis computacional del bosón de Higgs en el canal de decaimiento eh, de, dos bocet, de dos bosones Z a cuatro leptones. También dimos una pequeña discusión de los resultados obtenidos en la reproducción del análisis computacional en los Jupyter Notebook, eh, donde se vieron los distintos eh, observables y, y mmm, variables, en este caso la más invariante, eh, de, del bosón de Higgs. Eh, ¿Qué es lo que viene? Bueno, ya, viene, ya vendría... Eh, eh, la defensa de tesis que, comp que comprendería eh, parte de la descripción del primero, segundo seminario y los resultados de la optimización. Eh, que bueno, eh, lo, esa sorpresa se dejará para el, el, la siguiente presentación. Eh, siguiente slide. Eh, serían bien los anexos, eh, eh, los requisitos de preselección. Eh, no sé si podríamos pasar sobre ellas. Eh, digamos, uno a uno, eh, eh, El contenido bueno, esta es la, la 30, vemos los requisitos de preselección y, eh, y las colecciones de estado final. En la siguiente slide podemos ver las distintas ramas. Eh, las 80 ramas que mencioné hace rato, aproximadamente 80, eh, digamos, este es un glosario de, eh, de qué significa cada una de estas variables eh, y de las cuales en la investigación se usan unas pocas. Eh, siguiente slide, por favor. Eh, el análisis, acá se representa el repositorio de GitHub de, de la de Atlas Open Data para el marco de análisis eh, siguiente slide por favor acá se, eh, nos adentramos un poco al análisis del Z, eh, de HZZ siguiente slide eh, también podemos ver el, eh, el repositorio eh, eh, digamos la extensión para el plotting siguiente slide por favor en cuanto a la... Eh, a ver, acá se muestra el repositorio donde se realizó la, la, la reproducción en Jupyter Notebook, por mi parte. Eh, siguiente slide, por favor. En donde se ve el, el, el directorio de análisis. Podemos ver que es un solo Jupyter. Siguiente slide, por favor. Eh, también en Plotting vemos Plotting.c eh, eh, digo? Eh, el archivo de plotting y algunos otros eh, eh, a ver, otros archivos porque se quiso dejar eh, muestra de que también se puede hacer conexión desde el Jupyter eh, notebook a las, a las cabeceras definidas en los macros siguiente slide por favor eh, un poco un, un, una tabla donde se resumen las características del, del detector ATLAS y bueno ya en las siguientes láminas ya serían eh, cosas que vimos en el primer seminario. Por favor, pasar a la siguiente. Siguiente. Siguiente. Siguiente. Y finalmente, las referencias utilizadas para esta presentación. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Contenta que hayas podido darlo todo. <ríe> eh, bueno, a este punto Ajá. sería... Perdón. a este punto la idea es que pudiésemos preguntar, obviamente, tanto a Mildred como, como, como a Oscar quizás para, para dar un poquito más de, de contexto a lo que se ha mostrado. Eh, bueno, ellos obviamente mostraron un par de veces que, que usan eh, resultados, no, perdón, recursos similares, obviamente empezando por, lo, por los datos y por el, por, el, por el análisis, por el framework inicial, llamémoslo así. Eh, pero en cierto punto, que, que me parece relevante quizás mencionarlo, eh, ellos se separan, no solamente desde el punto de vista obviamente de la física, de la estrategia para reconstruirlo en los notebooks, sino además en la, en la infraestructura, mientras que Mildred estaba en, en Swam, que es algo que mencionó ella en su, en su presentación, eh, que es un sistema de cálculo en la nube en este caso. Eh, en el caso de Oscar, está trabajando en una máquina virtual, que es otra, digamos, otro modo de hacerlo también. Entonces, eh, al tener esta complementariedad que ellos tienen entre, obviamente, resultados, estamos tratando de entender entre todos la física detrás, el modelo estándar, el decaimiento, fancy todas estas cosas. Pero también el, eh, fue una manera de explorar las dos posibilidades, ya que eran bueno, dos estudiantes. Entonces eso también eh, imprime una, una dificultad diversa cuando, cuando usas uno o el otro. Y, y bueno, nada, pues abro el salón para que hayan preguntas, comentarios. Yo puedo compartir aquí ambas, ambas colecciones de slide para no saltar y de vuelta si quieren comentar algo acerca de la de Mildred. Que las debo tener por aquí. Bueno, Arturo, no sé si este, vas a dirigir la discusión de alguna manera o eh, Pues, pues preguntas. Sí, profesora, yo creo que en este punto sería más preguntarle. La a él. Sí, sí, disculpa que es que ahora estoy compartiendo pantalla, ahora menos veo las manos. Así que Entonces, por, <ríe> por favor, entonces pregunto, mira, eh, primero pido disculpas por no haber podido estar la vez pasada en el seminario, causas completamente ajenas a mi voluntad. Me hubiera gustado estar porque veo que efectivamente está es el seminario más técnico y si tengo algunas preguntitas de, de física que me gustaría hacer, pero igual las voy a hacer, aprovechando que la vez pasada se salvaron de mí. Eh, la primera cosa es que eh, en todos los seminarios de tesis de los estudiantes yo destino siempre un tiempo de las preguntas. A, a hacerle unas observaciones sobre la presentación misma porque esta es una parte muy importante vale. de la formación de ellos entonces la presentación de ustedes está muy elegante, muy bonita veo que están utilizando esta herramienta veo que se ve que dominan el tema mi única recomendación son dos una, eh, sobre todo bueno, no voy a decir sobre todo el caso de quién pero evitar leer las eh, transparencias es muy importante, las láminas uno las está viendo entonces eh, eso es una como práctica de, de, de cortesía, uno lo lee todo lo que dice. Eso es importante. Y allí, relacionado con eso, uno en efecto, es muy buena idea tener siempre unas láminas de backup, unos anexos. Uno no los presenta, uno los tiene allí por si alguien pregunta algo, mire, aquí le voy a mostrar este detallito. Eh, eso es como cosa de estilo. De resto, sus presentaciones me parece que estaban muy bien. Yo quisiera preguntarles unas cosas muy, muy básicas. Por ejemplo, Mildred, ¿tú tienes que estás teniendo un, un, un canal del ZZ que se está desintegrando en, en cuatro leptones o en dos leptones? ¿Por ¿En cuatro, cuatro o en dos? Cuatro leptones, profesor. Tenías uh -huh. siempre un, un canal de desintegración de cuatro leptones. ¿Por qué tienes cuatro leptones que son leptones antileptones y cuáles leptones tienes? ¿Por, ¿Y qué, tienes es? ¿Por qué tienes electrones muones solo? Cuéntanos. Ok, porque primero la manera de, como se mencionó anteriormente en el, en el seminario 1. No, eh, de ajá. Ok, sí. <ríe> eh, la, la, sí, disculpe. Eh, los modos de integración del, del bosón Z, ¿sí? Hay varios, no sé si Arturo de casualidad tiene ahí la primera presentación y... y no, porque no, dicen tus okay. palabras. Prefiero okay, que okay, tus okay. palabras no explico. Ok. Este... Exacto, recuerda, vendré de, de un solo Perfecto. tiro, no, no redundes en, tu, en ti misma, tranquila. Estamos <ríe> ah, en, fami estamos en familia. Sí, claro. okay, ok, ok, ok. Bueno, este, sabemos que el, el bosón Z se desintegra en varios canales, ¿sí? O sea, tenemos eh, que se desintegran la mayor parte en cuar-anticuar, -cuar. Eh, tenemos otra parte de neutrinos-antineutrinos, y tenemos la parte de lectón y antilectón, que es en, en nuestro caso, ¿sí? Y, uh -huh. este, eh, bien, pues, o sea, nosotros en principio también hubiésemos podido eh, tomar tau antitao pues, pero eh, daba lo mismo que eh, positrón-electrón o mono antimón Entonces, por ahí es, es, o sea, es uno de los canales de desintegración del, del bosón Z, ¿sí? Y, efecto eh, bueno, de... de de detección eh, es lo que, sí, o sea, es uno de los, uno de los modos de desintegración de, del bosón Z, aparte que, que, que, la, que la producción de, de pares de bosones Z eh, me da un, es, es un, es un trasfondo importante, pues, o sea, ¿por qué? porque ese estudio, ¿sí? Eh, de, es un, un trasfondo importante para los estudios del, del bosón de Higgs, que es el caso que está estudiando OCAR, ¿sí? Además de, de buscar nueva física y demás. Mm -hmm. Igual, la misma, la misma pregunta para, para Oscar. ¿Cuáles son los leptones en los que puede decaer tu Higgs? Los, eh, los cuatro leptones. Eh, los cuatro leptones en los cuales puede decaer son electrones muones. ¿Muones y el no puede decaer en Tau? No, no se consideran eh, los electrones Tau porque eh, por... La, desde la definición detección dentro, de, eh, a, ver, no sé, la, a ver, la facilidad de detección del detector Atlas en, en, uh -huh. para este tipo de partículas. Uh -huh. No puedes detectar el TAU, es lo que me estás diciendo. Disculpa, ¿cómo es? Entonces, la respuesta es que tú no puedes detectar fácilmente el TAU. ¿no? Por eso, eso lo estás correcto. considerando este canal. Correcto. Sí, es más, es más complicado, ¿no? Por el sí, tiempo la de la vida llamada. y todo eso. De uh -huh. okay. Y entonces la pregunta que le quería hacer en base a eso es, se la, la pueden contestar los dos separadamente, ¿cuál es la diferencia entre, las dos, eh, entre sus trabajos exactamente? Entiendo que hay una diferencia técnica que nos acaba de explicar Arturo, que están utilizando al final cosas distintas. Pero eh, en principio los dos, ustedes los dos están viendo decaimientos en cuatro leptones. Y lo que van a hacer es, eh, es buscar con estos procesos de selección que tienen, que tienen ustedes parejas, dos parejas de cuatro leptones. Y en algunos casos ustedes van a reconstruir de si esto viene en un fixe, y en algunos casos ustedes van a decir, si esto viene en un z ¿Cuál es la diferencia entre las dos cosas que ustedes están haciendo a nivel de física? ¿Cómo saber que están estos cuatro leptones que detectan qué es lo que están? ¿De dónde vienen? ¿Dónde okay. la okay. selección de ustedes es distinta? ¿En qué parte del proceso de que ustedes hacen es agarrar los datos y seleccionar los neutrones? ¿Está Oscar o está Mildred? Ok, eh, no sé si empiezo yo o empieza Mildred. Sí, bien. dale, dale, yo bien, refiero. Bien, si bien. Eh, chévere. Este, primero quiero destacar que eh, el estudio que anda realizando de ZZ, eh, a ver, de Dibosom Z, eh, realizado por Mildred, representa el, el fondo. Eh, eh, sí, lo que llaman background de mi, de mi análisis del, de, del HIT a cuatro leptones eso es digamos la, la principal eh, acotación eh, luego eh, se diferencian también porque eh, yo estoy buscando eh, resonancia, resonancia implica el, eh, eh, un, un pico en cierto rango de masa eh, ¿Qué otra cosa podría indicar? Mm, mm, bueno, eso, eso en, en, en principio, eh, fundamentalmente. Sí, este, como, como mencioné anteriormente, eh, como tal, la, la producción de ZZ, eh, que no es de Higgs, vamos a decirlo así, es, el, es un trasfondo importante en los estudios del Higgs, pero a, además de eso, si, si, vamos, si vemos la, las gráficas de que tiene Óscar por allí al final, eh, en esta segunda presentación, vemos eh, la contribución que va a ser, que, que, que es lo, vamos a decir así, la contribución de fondo que tiene Óscar eh, es lo que es el estudio que me corresponde a mí, ¿sí? En el plot que él tiene al final, no sé si Arturo lo puede colocar y podemos a partir de allí varias cosas. Sí, eh, slide, eh, 32. Sí, que, ah, bueno, puede ser el de Atlas también. Sí, sí, exacto. Cualquiera ah, por ahí. siempre de... están por ahí. Entonces eh, lo relevante, más? lo relevante y aquí. lo que es, ajá, ¿me eh, lo relevante y lo que sigue a continuación va, eh, ajá. Entonces ahí podemos ver, sí, que el, el, lo que se observa en, en, la, en, el plot de la izquierda, bueno, mentiras, no, no está. Sí, no está los dos, en realidad? En el. 14. Sí, bueno, porque porque aquí tengo es el bosón Z como tal, pero hay otro plot que eh, no sé si lo tienes por ahí a la mano que es eh, después de 160 electron voltios no, que es en mi nada. caso si sí, no, no pensé que lo habíamos colocado es eh, mi caso en donde se encuentra la distribución de la, de la masa invariante lo que para él le ajá, lo que para o sea, la usar la pregunta lo que para él correspondería eh, en un fondo como tal y eso es sumamente importante para lo, lo, lo que sigue a continuación eh, como tal porque nosotros hicimos una propuesta de de optimización en la cual en principio, eh, para mi caso, eh, yo, yo o sea, traté de, hacer, de, de simular esa distribución, o sea, hacer un tipo de ajuste, ¿sí? y con, eh, trabajando ese ajuste, eh, en algún momento en el que, que nuestros trabajos, eh, o en el que alguien quiera agarrar ambos trabajos, eh, diga, bueno, pero mira, este, yo puedo simular el fondo que tiene el Higgs. Con, esta, con la producción de ZZ, porque es justamente eso, y lo puedo hacer a través de esta distribución, o sea, lo puedo modelar a través de esta distribución, y eso es lo, claro, lo más, lo, o sea, lo más relevante que, que hicimos, que yo hice en mi caso, perdón, para la propuesta de, de optimización, tratar de modelar ese fondo de, que, tiene, que tiene Oscar en el Higgs y no, y no que Oscar... Eh, se pusiera de, vamos a hacer de entrada, a decir, bueno, ¿cómo, cómo puedo yo, cómo se comporta este fondo? ¿Cómo, est cómo está mi uh -huh. distribución? Pues, ¿sí? O sea, ahorrarle ese trabajo a las personas que vengan a futuro a, a trabajar con ello, ¿sí? O sea, trabajar con, con estos tipos de análisis y esta data, evidentemente, ¿no? Pero, o sea, el, el código y el, el fondo de todo esto es que, las personas digan, bueno, mira, yo tengo, yo tengo este estudio, lo modelo de esta manera, me ahorro este tiempo, parto de allí y ya sé, y ya sé qué voy a hacer con ello. Pues, eh, prácticamente en ese punto donde nos separamos, pues como tal, en el que vimos el plot genérico, donde en, este, en el plot de la derecha que tiene aquí Oscar, está en la parte izquierda el, el, la distribución de, del, del, del Z, de la masa variante del Z, el pico del, del Higgs, y a mano derecha, que no está aquí lamentablemente, te, se tiene la distribución de la masa invariante del, del dibuzón como tal. Pero es simplemente fondo de Higgs, pues. y, y, y es eso. Pues. O sea, no, no, no, no hay más palabras. Pues, Mira, para... Listo, Omidre, lo entendimos. ¿Cómo? Yo quiero dejar el tiempo para que las otras personas hagan preguntas también. Ok, ok. okay y paro aquí. Gracias, profesor. Muchas gracias, profesor Alejandro. Hola, lo escuchamos. Ah, hola, profesor. hola Hola, chicos, ¿cómo, ¿Cómo están? están? Bien, muy no, bien. Bueno, nada, de nuevo, pues gratamente sorprendido por los avances de estos chicos. Yo, obviamente, me, me, me entusiasmo mucho cuando veo jóvenes que estuvieron siempre en nuestros salones de clase y que están a la altura de, de, de, de discutir estos temas tan, tan complejos. Bueno, nada, yo tengo varias cositas... Eh, que se refieren al tema de reproducción científica. Eh, Milde hizo suficiente énfasis y claramente es sí. justificable el tema de reproducción científica. ¿no? Y hay una cosita que no me quedó clara en relación al criterio, eh, de si existe un criterio numérico en cuanto a cuántos eventos son necesarios para saber si la reproducción es aceptable. Hay dos figuras, la 24 uh -huh. en el caso tuyo uh -huh. y la 12 en el caso de Oscar, que difieren en un orden de magnitud, por ejemplo, y no me queda claro si hay algún criterio en el que uno, eh, digamos, se base para saber si, si la reproducción es buena o mala. Eh, obviamente cuando se trata de tantísimas estadísticas para casos, aquí por ejemplo este es el de Oscar y tiene 400, un máximo de, 400, de 300 y tantos eventos, o 250 eventos en, máximo, en la figura izquierda, y después tiene 150 eventos, pero en la de Mildred, la figura 24, uh -huh. por ejemplo, ¿Hay más? solamente hay, no sé, 30 eventos, incluso el máximo, digamos. De hecho, un poco menos la figura 24. ¿verdad? A ver, quisiera, no sé si... Antes, ¿Sí? entonces, mi pregunta, pues, elemental. ¿Cuántos eventos son necesarios para, bueno, y, y si existe, eh, obviamente alguna una regla que me dice, mira, a partir de tantos eventos, mi reproducción es aceptable. O sea, cuándo sé dónde parar. O, cuando sé que mi, mi, mi estadística es suficientemente buena para decir que mi, mi reproducción es aceptable. Eso es bueno. Eh, una pregunta que está realizando el profe Misael es muy, muy, muy eh, interesante y es digamos, sí. uno de nuestros dolores de cabeza. Sí. Eh, <risa> empezando porque, eh, ¿cuántos, eh, la primera parte, cuántos eventos son eh, necesarios para, este para una buena reproducción estadística? Eh... Para, eh, dar un número eh, es un poco difícil. Eh. Primero de, debes tener eh, eh, al menos unos, a ver, no no me atrevería a decir un número, a ver... Eh. 200, 300 eventos para uno poder eh, realizar un test de hipótesis o un, un estudio de máxima verosimilitud. Nosotros eh, en especial un estudio de máxima verosimilitud porque es el estudio más riguroso y, y mayormente empleado en, en, en este campo de física de partículas. Entonces, eh, sí, nosotros tenemos pocos eventos. De hecho, es una de las dificultades con las que yo me, yo me encuentro a ver, Mildred, se puede identificar en la imagen que se está mostrando en que tiene eh, mayor frecuencia de eventos eh, un, una cantidad de 12 para ese digamos. Que ese um, right now in a seminar for my students, <laughs> so I, I will listen it. Disculpa, Arturo. Eh, eh, en cuanto al al seminario, eh, que digo, a, a mi seminario, no sé si lo puedes colocar, por favor, Arturo. En, en donde se muestra el histograma de más invariante. Eh, figura 12. Eh, eh, ajá. Figura 13, me parece. La, más adelante. Sí, bueno. A partir de. Ah, bueno, 12, allí se puede 12, ver. 13. Es la, la H. Eh, pero lástima que no se pueda no, ver. ¿Dónde es? No, la 12. Si, si vemos la 12. Ajá, es la, la slide 12. ¿La uh -huh. 12. No, Uf, no. Por eso, por eso buscaba. 22, me parece, entonces. Ok. Ajá, 24, esa, 23. Esa, bueno, esa, esta puede ejemplo, ser no uno está, de los casos. Sí. Sí. Eh, pero estoy buscando es más invariante porque de ahí también puedo dar intro a, a la optimización, digamos. Eh, 24, y esa sí es la... 26 que digo, y es la última que se puede abrir. Ajá, la 26. Eh, 27. Ay, disculpen, 27. Bien, la 27. Allí se observa eh, la más invariante. Eh, tanto de, para el HITS como para el bosón Z Vemos que son una cantidad muy baja de datos eh, las que son tomados Ahora, ¿Qué conclusiones se pueden obtener sobre esto? Primero, si yo quiero hacer un ajuste sobre eh, los datos para el HITS Yo tengo eh, que primero eh, quitar ese fondo que, que está representado por, lo que Mildred, eh, por, por, por el trabajo de, de Mildred en ZZ entonces, si lo quito, me quedaría con unos pocos eh, con unos pocos eh, eventos. Ahora, ¿cómo yo eh, puedo obtener conclusiones estadísticas sobre esto? Bueno, se recomienda eh, utilizar eh, el estudio de máxima verosimilitud, pero eh, no la cantidad de, de eventos no es la suficiente, la suficiente para, obten eh, para obtener un, un, eh, o dar un resultado preciso de... de sea que uno vaya a estudiar el ancho de caimiento o el tiempo de vida media. No sé si mientras puede con, eh, complementarlo, por favor. Ok, sí, este, o sea, como mencionó Oscar, es, o sea, es bastante delicado saber un límite, un valor mínimo, pues, de, de cuántos eventos eh, se necesitan para, para realizar esto, estos análisis, ¿sí? En principio, eh, primero, bueno, eh, se tiene una, una selección de eventos previa, que, que fueron los que se mencionaron, en la que el profe Mizar ahorita resaltó los criterios de selección, y a partir de cierta data, data en la cual fue filtrada también el sistema de trigger, eh, esa, esa digo yo, este, esa, esa, esa, toda esa data de alguna manera ya viene preseleccionada, sí, y lo que se hizo eh, con, con cada uno de los análisis, fue con esos criterios de selección, quedarnos con lo que, con lo que nos interesaba pues, realmente. Entonces, eh, como, como dijo mi compañero, esa es bastante delicado decir, un, no sé si Arturo también puede... Eh, mencionar algo extra. Allí. Yo creo que la, la respuesta es que no, profe. Sí. <ríe> no. Eh, porque depende mucho del análisis. Eh, obviamente, uh -huh. la, la Oscar tiene muchísimos menos eventos. En, bueno, está buscando sí. algo con mucha menos eh, estadística, mientras que eh, Mildred quiere crear una función en principio que modelice uh -huh. esto, entonces tiene varios miles. Al final, creo que tratando de responder a su pregunta es: eh, en el caso de los muchachos, ellos están reproduciendo algo de alguien más, ¿no? En este caso, una, una, una versión simplificada de los, de, los, de los análisis de Atlas. Simplificada porque tienen, obviamente, menos datos y, y menos de estas ramas que yo mencionaban varias veces, menos variables con, con las cuales jugar. Entonces, la idea es tratar de acercarse tanto a los números de esos papers. Y de allí que, por ejemplo, Oscar brinda un par de gráficos como para comparar. Igual, es, es fácil ver que nosotros tenemos men, menos datos. Un 10% respecto a lo de la, de la gráfica de la izquierda con respecto a la gráfica de la derecha. Pero son, son digamos, más o menos... Eh, no eh, voy a decir lineal, pero decae más o menos de una manera desproporcional a ese, ese valor. Ah, ahora Arturo, perdón, no lo pregunté. Sí. O sea, la baja estadística es eh, eh, eh debido, no solamente la data experimental, sino la teórica, se debe, se debe al, al, al bajo porcentaje de caimiento en ese canal. Eh, en algunos casos sí, por ejemplo, una vez más. en el caso de. O sea, porque, eh, hay, de... porque hay tan sí. poca data experimental, quiero decir. De eh, la, bueno, de los, de menos, de... la respuesta así como más, más eh, sencilla es que los, las elecciones más es más rigurosa. En el caso de Oscar, busca un evento mucho menos eh, exótico. Eh, sí, más exótico en el sentido de que son, se produce Claro, claro, no me refiero. O sea, o sea, que eso de alguna manera está eh, sesgado por el hecho de que, bueno, el canal de caimiento es poco probable. Sí, sí. Y como sí. digo, cuando, y si quisiese claro. comparar, que es lo que trata al menos aquí de una manera cualitativa entre el gráfico de la derecha, que es el, el, el, lo que llama atlas y allí, es sí. la cantidad de datos que nosotros le proporcionamos a ellos es solo un décimo, o bueno, menos de hecho, entre una y la otra. Entonces, tienen esa limitación de que nosotros no podemos jugar con toda la data, con la no. que, no siquiera ni, siquiera ni con la misma, porque no podría ser por el tamaño que tiene, pero no solamente ni en términos de cantidad, con la del análisis no. original. Entonces, al menos, esa es otra cosa a considerar aquí. Claro, porque, por ejemplo, si uno integra el número de eventos aquí, no llega a a 500 eventos, no, el no. número total de eventos no. integrado en toda la energía no llega a 500 eventos o sea, para un experimento tan complejo, tan absolutamente eso puede decir uno, pues, lo único que, que importa aquí es la forma, la morfología de gráfica, el número de eventos pues es un detalle Sí, depende mucho de, de lo que estés buscando si sí, sí, hay sí, sí, mucho más sí. escasos los eventos finales y, vale. y lo claro, hace claro. y de ahí, de ahí digamos, lo que yo les digo a los chicos todo el tiempo, de ahí es básicamente todo el juego este ¿no? Del ¿por qué corremos sí. por 10, 20, 30 años? es acumular, sí. acumular, acumular Claro, claro, sí, pero es la naturaleza de la estadística, no hay, de exacto. la ocurrencia del evento y ya. O sea, que no hay, no hay un momento eureka aquí, no hay esto sí. que pasa en las películas, eso no existe. Exacto, correcto. Sí. Bueno, nada, eso es un poco mi, eh, mi, mi observación, así, solo eso. Listo. Muchas gracias, profe, Michelle. No, bueno, de nuevo, muchas, muchas gracias. Eh, Así como hicimos con el seminario pasado, la idea es que yo lo voy a, a, a editar un poco para quitarle obviamente los silencios y los huequitos que quedaron por allí y, y se los dejo saber para que los profesores que no estuvieron hoy obviamente se puedan enterar de lo que hablamos y obviamente también de la discusión que creo que es relevante que, la, que se vea. No sé si alguien más tiene algún otro comentario. o. Reincido, eh. ¿cuál es el porcentaje de caimiento de este canal? ¿Lo dijimos alguna vez en el primer seminario? Sí, en el primer seminario hablamos del Branching ratio Es del 0,00124. Bueno, claro. Depende del número de eventos, pero sí, o sea, obviamente esa es un poco la razón, creo yo, ¿no? uh -huh. sí, es de incremento. Es como una diezmilésima. ¿Sí? 0,004, dices. 0124. Eso está Cuatro, en, en una de las... Diezmilésima. Ah. Cuatro diez milésimas. Sí, es ¿Eh? eh, muy poco probable Sí, y, en el, y en el, el próximo que. seminario una locura por, sí. por, los, <ríe> sí, por los criterios que, que se tomaron bueno, para, para hacer FITEO, pues, por ejemplo en mi caso yo quisiera, para hacer un ajuste, perdón resaltar un poco este, en cuanto al canal de decaimiento, primero eh, el, el, el descubrimiento del HITZEL en el 2012 viene dado por todos los canales de decaimiento uno eh, en H, gamma, gamma y H, Z, Z, eh, eh, el bosón de Higgs, eh, mi canal de caimiento. Entonces, a pesar de que sea tan exótico, tampoco probable eh, brinda un, una eh, re, eh, resolución dentro del detector, como también, eh, a ver, brinda una muy buena resolución dentro del detector y también eh, sus fondos son eh, bastante bien definidos, como para poder hacer un, un, est un estudio eh, concluyente al respecto. Sí, y recuerdo eh, en la tesis eh, de Julia. Ella estudió el canal difotónico, ¿no? Y la curva era, por supuesto, la probabilidad era creo que 10 veces o 100 veces mayor que esta, ¿no? Entonces, sí, seguro, sí. pero era más o menos esa. Y claro, uno inmediatamente de estos órdenes de magnitud, dice, oye, pero esto es prácticamente nada. <risa> o sea, que se hayan 100 eventos, 200 eventos, escasamente con un máximo de 10 o 20 eventos. Y es una, una cosa... Bueno, cuando mi idea habla de reproductividad científica, yo digo, ah, pero qué, 10, 20 es suficiente. <ríe> bueno, nada, eso. Sí, que depende del análisis. Sí, sí, claro. Claro. claro. Por lo menos en mi caso tengo baja estadística. Sí, o sea, sí, baja sí. Estadística. bueno, pero, pero es chévere, es bueno saberlo y detallar que, que una, una observación que hizo Arturo muy bonita al comienzo del de seminario, se decía, Vamos a usar la física, digamos, usar la física como una excusa. Sí. Vamos a excusarnos en la física para aprender otras cosas que definitivamente son necesarias. Eso me parece que, pero sí es bonito ver un poquito más allá del, de la programación y del software y de la implementación de cosas y de hacer, uh, hard, eh, ¿cómo se llama? Software amigable y demás. Y sí, profundizar en, en las gráficas y darse cuenta qué, qué física hay detrás, al menos hasta donde uno puede un poco ver. Bueno, chévere, muchachos. Un abrazote grandote. Arturo igual. Ale, besos. Chau. Gracias. Misa, saludos. Seguro. Bueno, bueno muchachos, gracias. los saludos entonces. Profe, eh, disculpen, no sé si Ajá. pueda no sé si puede responder la pregunta que me hizo anteriormente, y rebominando bueno. también. Me hicieron esa pregunta, la, la profe Melfo me hicieron esa pregunta cuando presentamos eso ante el ICTP. Eh, no sé si está por ahí el gráfico, Arturo, rápidamente ya ¿Cuál sería? El de Furlet. Porque yeah. mi computadora estaba muriendo de, de memoria y cerré un montón de cosas. Ok, ok. No, okay. no, no ya, ya, ya lo pongo yo otro este ratito. No, no, tranquila, ya lo tengo aquí enfrente. Ah, okay, ok, A ver, cuéntanos. Ajá, nosotros, nosotros tenemos también para aclarar y bueno, para ver si. O este era el primero. Este es el primero. Sí, este es el primero, no el segundo. <risa> Pero querías hablar de qué, disculpa. O sea, de, de, de la parte de, de, de ese, de ese cociente en el que me estaba preguntando de cómo se, cómo se, ah, ¿cómo se, cómo se, se genera. cómo se ajá. O sea, nosotros, ajá. nosotros o sea, en principio, principio no, o sea, tenemos dos, dos medidas. No sé si por ahí. ¿Erturo? Está buscando, Arturo está buscando. <risa> Ustedes me, me mandan muchas cosas. Eh, a ver. Aquí está. Bueno. Uh -huh. En el, la de masa invariante, please. Bueno, total. Ah, la masa invariante. Eh, ajá. Nosotros, nosotros, en principio, o sea, tenemos dos, dos medidas, ¿sí? Que eh, una eh, es la estimación, o sea, una, una estimación de la predicción del, del contenido de un bin ¿verdad? Con su error. Y, eh, además, los datos recogidos en un bin con su error también. Entonces, al, al, al propagarse lo, los errores del, del cociente, se obtiene, eh, se obtiene ese error del cociente, de la redundancia, perdón. Y entonces, eh, eh, no sé si la pregunta va más por allí, que, que, o sea, si se, se incluyen errores eh, sistemáticos ad, además del estadístico. Entonces, la respuesta no, es. La pregunta era muy simple: no. ¿qué son esos puntitos? Porque eso puede ser comparar las dos medidas sacándole. Eh, Diferentes medidas de error, desviaciones, los con una distribución o hacer un cociente simple que es lo que estás haciendo allí. ¿verdad? Es un, un cociente simple. Eh, Cuando lo dijo Oscar, entendí y vi que por eso que no habías entendido mi pregunta, porque es demasiado ah, okay. simple. Sí, ok, sí, porque... <risa> sí, sí, pero, Luego absolutamente propagas el error, claro, después tienes que calcular sí. cómo ese cociente tiene barritas de error. Sí, sí, sí. sí, sí, es que, eh, sí. Me hizo recordar a la pregunta de Miserona. Eso a... era todo. Ok, sí. Ahora no porque... más complejo que eso. Ah, ok, ok. Sí, bueno, igual no, no, no hay errores aquí sistemáticos, solamente estadísticos, porque uh -huh. si hubiese esa contribución, pues estos, las barras de errores serían gigantes, pues, o sea, serían mayores, entonces sería feo. Eso, Pero es eso, como para aclarar. Me, me hizo recordar eso, profesora, profesora que bueno, profesor, artistas, tú, eh, los muchachos explicaron muy brevemente esto también en un pequeño proyecto con el ICTP, que es donde uh -huh. ha estado envuelto todo esta, eh, este trabajo con ellos y otros estudiantes también. Entonces ellos prepararon un póster cada uno de ellos donde le explicaron a, a Bobby y a Kate, eh, que era lo que estaban haciendo básicamente, pero eso fue hace meses ya, entonces era una, un póster del futuro, de lo que se iba a hacer. Eh, y tuvieron la oportunidad de, de, de, de, de, bueno, eso, de darse a conocer, de que ellos les preguntaron un par de cosas y les fue bastante bien. ¿Para qué? A diferencia de aquí, tenían cinco minutos y usaron exactamente ¡Lecamente! cinco minutos. <ríe> Pero le fue bastante bien O sea que estaba muy contento Y de ahí pues obviamente seguimos adelante Entonces Eso para que lo, lo supiera también Creo que no lo mencionó Muy bien Bueno muchachos Me tengo que ir Bueno uh, Creo que terminamos Sí, muchas gracias a todos Un y... y nos veremos para la tesis entonces que Muchas bueno, gracias te por invitar Cuídense mucho Gracias luego